¿Y por qué paras? Ay, porque mi amor quiero probar cosas nuevas. Qué rico, sí. ¿Qué es en serio? ¿Otra vez me hiciste lo mismo que ayer? Ya terminé, amor. Mira, Brian, me dejaste iniciada. Siempre lo mismo. ¿Qué te pasa? ¿Es en serio? Tranquila, Tamara. No tienes por qué ponerte así. Además, tú ni siquiera te meneas. Quítate, quítate. Además, no me va a bañar mejor, ¿ya? Que me no a bajar. Quítate. Thank yes. you. Ah, amor, quería decirte que si podemos hacer un rapidito, ¿estás enojadito? No, no, no, yo no quiero rapiditos. No tengo ganas hoy. Amor, yo sí tengo ganas. Mira, tú ayer me dejaste inicia, bebé. No, no, no, no, Tamara. El día de hoy yo juego fútbol con mis amigos, así que no me molestes, Necesito todas las energías. Ya, amor, está bien. ¿Quién es? Cuñada, soy yo. Ábrame la puerta. Dame un momento. Ay, cuñadita. Oh, hola, cuñada. Qué alegría verte. Pasa, por favor. Adelante. Bueno, cuñadita, cuéntame, ¿cómo te va con los productos que te vendí para mí Ha ido súper bien, he sentado de maravilla. Ahora la que necesita otro tipo de ayuda soy yo. ¿Cómo? ¿De qué tipo de ayuda vas a hacer, ¿no? Pues, eh, quiero otro producto como para el cabello. Sí, ah, para las uñas también. Sí, estar un poco cortitas. ¿Sabes qué? Yo siento como que sí me puedes ayudar de otra manera. ¿Me parece? ¿Y sí, como que qué tipo de manera? A ah, ver si, sí, Tamara, te voy a dar lo que tanto quieres. Tamara, mi amor. Mi amor. Levanta el ticni con ganas de ser el amor, mi amor. Ay, ya, bro, ya! ¡Cuáles alcohol! ¿qué? ¡No me toques! ¡No, no quiero! ¡Estoy cansada! beso. ¡Yo no quiero! ¡Acuéstate! Un ratito, un ratito, mi amor, un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. ¡Tamara, levántate! ¡Levántate, levántate, levántate! ¿Qué es eso que tienes en el cuello? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Eso que tienes en el cuello, explícame! ¿Con quién te estás revolcando, Tamara? ¡Explícame, explícame, explícame! No puede ser, Tamara, que me estés haciendo infiel ah, sí, Brian. ¡La verdad! No. ¡Me acosté con alguien! ¿Con quién, dime? Con tu hermana, Brian. ¡Con mi hermana, no! ¿Por qué con mi hermana? ¡Suéltame! ¡Porque esa no dura cinco minutos! ¿Cómo vas a decir esto? ¡Lárgate! ¡No Tamara, esto no se va a quedar así! ¡Tienes que explicarme! ¿Qué te voy a explicar? ¿Que eres un polvo de tres minutos? ¿Que nunca me satisfaces? ¿Que siempre están tus amigos, ¿Que siempre está en la calle? ¿Que todos primero que yo? Quiero que te expliques? ¡Lárgate! Ya no te quiero ver, ya no quiero estar contigo, ¡lárgate! Esto no se va a quedar así, Tamara No se va a quedar así Y te lo voy a demostrar ¡Yo ya no quiero estar contigo, arte! ¿vale? Para estar con un tres minutos como tú, prefiero estar sola